Les decía que Luzu TV es un canal digital de Nico que le mandamos un beso muy exitoso dijo, ¿sabes qué? Vamos a probar con los niños. Una idea que creo que ni él se imaginó lo que iba a suceder. Vamos a chumbear un poquito de lo que va a ser Luzu Kids con dos hermanos mellizos de Sopilates. Mirá. ¡Nico! Hay un problema. Hey, ¿Pero no te llevas bien con tu hermano? ¿Nico? ¿No? Yo me llevo bien con él. ¿Vos te llevas bien con él? ¿Y él se lleva mal con vos? No sé por qué, pero así es. Vale. Mirá, ¿sabés lo que vas a tener vos? Ahí está. Vos vas a tener un micrófono solo. ¡Wow! Hola. Tenelo? Hola. Y yo hablo acá. Y vos hablas acá. Mamá, ¿Cómo? Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué difícil! Tienes la misma cámara que mi mamá. Bueno, vamos a hacer una cosa, mira. Vos te vas a sentar en esta silla y tu hermano en esta. Vamos a estar igual en la misma. Sí, pero. Bueno. Pero, pero vos vas a estar de este lado que ves me hace ver mejor. No me importa en qué lado estás. Ok, bueno, qué difícil. ¿No esto. se puede arreglar? Sí, sí. Bueno. ¿A vos te es mucho problema sentarte acá? No, Ven, a ver. Pero yo no quiero cambiar. Yo quiero. El problema es que yo no quiero estar en la misma cámara, mira. Porque entonces yo tengo uno tenemos no porque nosotros juntos tenemos son qué bravo ah, bueno ah, está ah, bien ah, no quería compartir claro, niño. no una, una onda grandadito se acuerda de, de sacaba para mí acá salen salen próximos artistas Cierto.